Rafael Pombo Mi ringa, mi ronga Mi ringa, mi ronga, la gata candonga Va a dar un convite jugando escondite Y quiere que todos los gatos y gatas No almuercen ratones, ni cenen con ratas A ver mis anteojos, y pluma y tintero y vamos poniendo las cartas primero. Que vengan las fuñas y las fanfarriñas. Y Ñoño y Marroño y Tompo y sus niñas. Ahora veamos qué tal la, la cena. Hay ah, pollo y pescado! La cosa está buena. Y hay tortas y pollos y carnes sin grasa. ¡Qué amable señora, la dueña de casa! Venid, mis michitos, mirrin y mirrón. id volando al cuarto de mamá fogón por ocho escudillas y cuatro bandejas, que no estén rajadas, ni rotas, ni viejas. Venid, mis michitos, mirrón y mirrin, traed la canasta y el din dirin y sape al mercado que faltan lechugas, y nabos, y coles, y arroz, y tortuga. Decida mi amita que tengo visita. Que no venga a verme, no sea que se enferme. Que mañana mismo devuelvo sus platos. Que agradezco mucho, y están muy baratos. Cuidado patitas, si el suelo me embarra que quiten el polvo, que frieguen, que barran, las flores, la mesa, la sopa, tilín, ya llega la gente, Jesús, qué trajín. Llegaron en coche ya entrada la noche, señores y damas con muchas salemas, en grande uniforme de cola y de guante, con cuellos muy tiesos y frac elegante. Al cerrar la puerta, mi riña la tuerta, en una cabriola se mordió la cola, mas olió el tocino y dijo, miau, este es un banquete de pipiripao. Con muy buenos modos sentáronse todos, tomaron la sopa y alzaron la copa. El pescado frito estaba exquisito y el pavo sin hueso, era un embeleso. De todo les brinda, mi ringa, mi ronga. ¿Le sirvo pechuga? como usted disponga? ¿Y yo a usted, pescado, que está delicado? Pues tanto le peta, no gaste etiqueta, repita sin miedo. Y él dice, concedo mas hay que una espina se le atasca Indina. Y Ñoña, la hermosa, que es habilidosa, metiéndole el fuelle, le dice, resuelle. Mi riña a Cuca le golpeó en la nuca y pasó al instante la espina del diantre. Sirvieron los postres y luego el café y empezó la danza bailando un minué. Hubo vals lanceros y polka y mazurca, y Tompo que estaba con Máxima Turca, enreda en las uñas el traje de ñoña, y ambos van al suelo y ella se desmoña. Maullaron de risa todos los danzantes, y siguió el jaleo más alegre que antes, y gritó mi ringa, ya cerré la puerta, mientras no amanezca, ninguno deserta. Pero qué desgracia, entró doña Engracia y armó un gato un poquito serio, dándoles chorizo de tío pegadizo para que hagan cenas con tortas ajenas.